tiempo, estamos haciendo estamos haciendo la preparación que es muy importante antes de dar el examen uh -huh. o sea, el año pasado por ejemplo, con Ruth eh, todavía no salían las bases, estábamos ahí preocupados, entonces había un conflicto en las, en las, en los grupos de beca 18, que todo el mundo pues quería agarrar grupos y todo ello, entonces este, la gente un poco desconocía si, si no sabía eh, empezar recién las clases en, en octubre, ¿no, ¿no Ruth? entonces perdían tiempo porque la gente decía varias cosas, entonces empezamos, ya los chicos tuvieron confianza conmigo y, y empezamos a editar las clases. Entonces, cuando ya empezamos a editar las clases, se dieron cuenta, pues, que había relación con lo que le decía. Y de ahí empezaron a tener un poco más de confianza conmigo. Ajá. Y... Uy, se fue. Uh -huh. Así pues Margot. Por ejemplo, ahorita estamos ya preparados. Ahorita nos vamos a preparar. ¿Ya? Igual la clase está haciendo. Ajá, nos vamos a preparar. Quédate en aquí porque vamos a hacer no importa contigo la clase. El año pasado empezamos con un alumno y terminamos con, con más de 200 alumnos. O <ríe> nadie ruta ahí te puede ya decir, ¿no? ¿Ese sí. alumno siempre. Sí. Tengo una duda. Este, digamos, se yo logro esa beca. Y en las opciones que me aparecen es hay universidades nacionales y yo quiero postular a una de ellas. Eh, yo ¿Ya? quiero postular el examen. ¿Tengo que dar un examen para ingresar a esa universidad? Eh, no, no, no, no. Recuerda el, el que Polonavec toma un examen nacional en 27 regiones. Ya, Ese examen es un examen que toma 60 preguntas en las 27 regiones. Entonces, ¿qué hace Polonavec? Eh, una vez que toma el examen, les indica a la universidad, según la competencia de la universidad y el puntaje que quiere el alumno, eh, la, si la universidad lo, lo decide, le toma un examen, por ejemplo, para ver dentro este eh, cómo, cómo, cómo poder hacer para. Pero va a depender mucho de la universidad que le que le indique, ¿no? Que le indique. Ajá. Pero de ahí todo lo demás, este de ahí todo lo demás, eh, el programa de Beca 18 eh, hace eso, ¿no? De que el alumno pueda este, en, eh, tener la facilidad de todo lo demás, ¿no? Pero tranquila, este, a la hora que ya te toque este, entrar, entrar en esa etapa de la. De, de En este momento, ya nosotros te vamos a ayudar en todo momento cómo escoger ahí la universidad para que tú este, puedas tranquilamente estudiar. ¿Ya, hija? Muy bien. ¿Alguna duda más, hija? Hoy para empezar con la clase. Aló. Y digamos, si decido este, postular a una nacional y ya de haber obtenido la beca, ¿mi examen será así con todos los cursos o v y RM? No, no, no. Si tú postulas con beca 18 en una universidad nacional, solamente va a validarte lo del examen de beca 18. Ya la universidad ya no tendría que tomarte otro examen. ¿Por qué? Porque el Estado le paga a la universidad. O sea, la universidad no, no le interesa si ya, o sea, la universidad le interesa que el Estado le pague. O sea, para resumirlo así, si el Estado le paga a la universidad, en la, en la universidad te abre la puerta, como, como sea, no es que es plata. Por eso te hago la consulta, mira, para que tú ya te des cuenta. ¿quién, ¿Quién vale más? Un alumno que ingresado de beca 18, que ha sido seleccionado por beca 18, que beca 18 le va a pagar a la universidad 30.100 soles, o un alumno de la calle que viene a su examen y va a pagar mensualmente y que se puede ir. ¿A quién aceptaría más beca 18? Eh, Al alumno que claro. ha dado? Claro, tiene la beca porque está plata asegurada, ¿sí o no? El Estado le va a pagar todo. Entonces, ¿Entonces ya no tendría... Profesor, ¿Se podría decir que el examen de la beca 18 es como mi examen de admisión? Es un examen de admisión, pero te lo toma el beca 18. Sí. ¿Sabes por qué? Porque hace 25 años, te comento que se dio esto de BK18, hace 25 años el Estado no no, no da dinero. O sea, el, el, el, aquí hicieron todos los peruanos, todos los peruanos pagamos impuestos. Una parte de los impuestos va al Fondo Monetario de Educación. ¿Y qué hace, hace el Estado en educación? El Ministerio de Educación debería cada año invertir en implementación de, no sé, de nuevos colegios, pero no, no, no invierte hace 25 años. No pone un Ministerio de ciencia de Tecnología. ¿Ustedes te han dado lacto en el colegio? Nada, no es cierto. ¿Tu ¿Es colegio? Has... ¿Te han dado lacto en el colegio alguna vez? ¿Lata? Lacto, lacto. ¿A lacto? Uh, no. Ya, pues mira, hace 25 años que ni me... ¿Te, ¿Te han dado un uniforme gratis? No, no, profesor. ¿Ya ves? Tú misma lo sabes. Entonces, mira, entonces toda esa plata ha sido acumulando. Los impuestos de los granos 25 años. Ya, entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Nada, pues entonces, ¿qué, qué hicieron? Crearon el programa ProNavec, Programa Nacional de Becas. Pero para que se beneficien todos, ¿no? Se beneficien aquellos alumnos que tuvieron eh, altas notas. Entonces, ¿qué hizo ProNavec? Fundaron ellos mismos este, en un programa donde ellos tomaban el examen. Y se dio cuenta, ProNavec, en que salían chicos brillantes, porque se dieron cuenta que estos alumnos iban al. ¿cómo se llama? a dar el examen y sacaban buenas notas, como ha visto tu compañera en adelante sacó 78. ocho, hay unos que sacaban treinta y uno, treinta de alto rendimiento académico y este hicieron cuenta que los alumnos terminaron yéndose a Estados Unidos, están trabajando en NASA, están trabajando en, en Italia, son médicos, entonces vieron que todo eso era bueno y es por eso que cada año sacan siempre dan cinco mil becas el año pasado hubo una revolución porque dieron sola, iban a dar solamente 3.175 becas y ahí este, en Ruth y sus demás compañeros estaban protestando. Pues. Y fueron creo a beca de la línea Arequipa y, y empezaron a protestar y salió a salir la televisión de por qué no iban a dar 5.000 becas hasta que el Estado finalmente dijo ya se den las 5.000 becas. no Y se logró el objetivo no de llegar a, al la Pero casi todos de mi grupo ingresaron, hija. todos han ingresado el de los 125 bueno, no no no llegaron a ingresar pero sí 115 este 15 alumnos ingresaron uh -huh. así es ya mira vamos a ver este tema cortito de, de habilidad verbal para empezar hoy día la clase igual la clase está grabada la puedes ver ya, finalmente por YouTube por mi canal Moisés aventura ya muy bien aquí siempre en beca 18 eh, empiezan siempre con el tema de habilidad verbal ya qué es la habilidad verbal eh, son las competencias cognitivas que reúnen la habilidad verbal y guarden sí, este charla. Si interrumpo, pero tengo sí. dos últimas preguntas. A ver. Sí. Eh, el examen de la beca 18, bueno, quisiera contarle que yo quiero postular a la UNSA, la de Arequipa. Ah. Bueno, sí. y digamos, yo logro obtener esa beca 18. ¿Ya? Ah. Y me salen una de las opciones UNSA y yo quisiera ingresar a esa universidad ya no daría el examen eh, porque el beca sería como mi examen de admisión Es así, claro, profesor? así es ajá así es ajá así es ajá así es así tal como lo has dicho hija ajá así es así es profesor disculpe estas clases hace cuánto empezaron Mira, hemos iniciado el día lunes. ¿Y son ¿Es? gratuitas? Sí, son gratuitas. ¿Y hasta qué mes se darán las clases? Mira, eh, vamos a editar hasta el día de antes del examen. ¿Ya? Hasta el día no, de antes no, no, no, del examen. Sí, hasta un día antes del examen. Ajá. Mira, ahorita te parece extraño, pero a veces, los bueno, siempre se ha visto eso en el Perú, ¿no? Los alumnos mayormente se preparan eh, dos meses antes del examen. ¿no? Dos meses antes del examen, pero se desesperan, pues, ¿no? Porque están buscando academia, academia, academia, y casi la medidas de academia se aprovechan de eso, ¿no? De del alumno de desesperación, de alumnos que pagan, y al final, este, el profesor no dicta la clase y se van con ellos. Entonces, ha habido muchos problemas eso el año pasado, ¿no? Es por eso que aquí, este, mayormente siempre dictamos, sí, tengo grupo de WhatsApp, ¿cómo te digo a ti, este, aquí el grupo? Te voy a mandar el enlace del grupo de WhatsApp, ¿ya? Pensaba que estabas? no estabas en el grupo, ¿no? Vamos a mandar el enlace, ¿ya? No, no, profesor, no estuve en el grupo. Ya. Eh, me pasó eh, el enlace del Meet. Ah, ya, yeah. ya. Acá te voy a mandar entonces en el, el enlace para que lo veas. ¿Dónde está? Vamos a buscar, ¿ya? Acá está el enlace. Ahí está Ruth. Ah, Ya volviendo. Este es el enlace. Mira dónde puedes entrar al en grupo. Vamos aquí a editar, ¿ya? Ahí está, ese es el enlace del grupo. Tenemos ahí el 91 alumnos. Ya. Bueno, eh, si tú vivieras aquí en Lima, este Margot, te invitaría para que vayas a la a presencial. Porque ahí tenemos este, en beca 18. Estamos editando de forma presencial también. Eso lo hacemos en las tardes, ¿no? Ahí tengo bastante grupo y en la noche lo edito porque. ¿Por qué lo edito de ratito esto? Porque esto de aquí lo subo al YouTube. Y los alumnos de presencial lo pueden ver. Entonces, hoy hemos avanzado habilidad verbal. Es por eso que lo repito en la noche, ya con ustedes, para retroalimentar a los alumnos que están en presencial, ¿no? Entonces, de una forma u otra, hago esto como tema de ayuda, ¿no? Tanto para los de presencial como los virtual, ¿no? Así sí. es. Muy bien, entonces vamos a iniciar aquí la clase, mira. Vamos a hablar de la semántica y también la habilidad verbal, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de la semántica, ya... Y también la palabra pragmática, ya, eh, son aquellas, pues, dice Margo, profesor, dice, en YouTube, ¿cómo lo puedo encontrar? Ah, como Moisés Aventuras. Lo voy a escribir ya, Moisés Aventuras. Pero casi algunos, este, en lo he borrado, porque vamos a hacer, este, en cursos nuevos, ¿no? He dejado algunos para dejarlos ahí como estamos recebendo Ahí puedes encontrar, Moisés Aventuras, ahí vas a encontrar, con mi, foto, con mi fotito, ¿no? De uno de ese aquí negro donde dice... El grupo de estudios tigres 1. Uh -huh. Muy bien. Entonces, vamos a empezar aquí la clase. Ya tenemos aquí a nuestra alumna que ha estudiado con nosotros y también ya está, pues, en el, en el grupo, ¿no? Muy bien. Eh, a, vamos a empezar con la clase. Vamos a hablar de habilidad verbal. Habilidad verbal es un curso eh, que siempre eh, viene en beca 18. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, para que tú lo, lo, lo puedas este, en esto entender, cuando hablamos del manejo del uso del lenguaje, de lenguaje común en las relaciones. Usamos mucho el manejo de lenguajes Principalmente usamos dos aspectos. Dos aspectos eh, que son la semántica, y segmentos semánticos y pragmáticos. ¿Qué quiere decir el, el segmento, la semántica y pragmático, por ejemplo? Estos son usados muy, mucho en lenguaje de la comunicación. ¿Correcto? Y debe asociarse con claridad. O sea, estamos hablando de decir las palabras semánticas, pero claras. Y lo que quiere decir de decir el hablante cuando emplea, por ejemplo, utiliza palabras pragmáticas. ¿no? Voy a ponerte un ejemplo de algo pragmático y algo semántico. Por ejemplo, el saludo, o pedir una información, o realizar una petición, expresar una queja, o una demanda o atención, viene a ser el caso de un, del uso del pragmático en el uso del lenguaje el saludar. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va ah, usando ahí la pragmática. ¿Correcto? Por ejemplo, si quieres realizar una petición, ya puedes, por favor, no te olvides. Estoy diciendo el uso de la pragmática. ¿Correcto? Si, por ejemplo, quiero realizar eh, una queja, una demanda, estoy usando también de forma pragmática. ¿No? Entonces, son términos que se usan en el lenguaje eh, común, ¿no? Para el manejo del uso del lenguaje. Ahora, la semántica. No, porque usamos mucho la semántica. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Ya? La semántica estudia la estructura de las formas léxicas, eh, de las de, por ejemplo, de las expresiones y sus relaciones con con referentes, sus mecanismos mentales, eh, de los cuales los individuos distribuyen o significados de expresiones lingüísticas. O sea, prácticamente la semántica estudia las expresiones lingüísticas. Estudia el cambio de significado de la semántica en este caso de, de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahora tú te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre la sintaxis, la semántica y la pragmática? La, sin la sintaxis, por ejemplo, eh, forma un tipo de signo, ¿no? Y la semántica vincula entre los signos de objetos que se refieren y se ocuparía de la relación entre los tipos intérpretes de la pragmática. Entonces, de esa forma, damos relación a la pragmática como el eje temático de carácter transversal. ¿Qué significa carácter transversal? Que tú vas a usar a través del aprendizaje, modelos correcto, para que a la hora que tú los expreses puedas dar una conjetura por ejemplo de un texto, puedas resumir de todo un contenido a qué se refiere el contenido de lo que está logrando o qué quiere decir el autor ¿no? y por ejemplo qué quiere decir la ilustración porque vas a encontrar dentro de la lectura a dos tipos de personas, dos tipos de textos te, por ejemplo los textos mixtos donde vas a encontrar a, a personas hablando, ¿no? Y tú vas a dar un punto de vista crítico, argumentativos, ¿no? Entonces, hace un total, eh, dentro de esto, se va a usar bastantes ítems, que son textos donde al final vas a usar este ítem, donde vas a poder tú dar una conjetura de lo que tú estás hablando. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a ver la modalidad del curso. Dentro de la, del taller que vamos a realizar, bueno, dentro de la academia, vamos a realizar, se va a llevar a cabo las siguientes secuencias, ¿No? Que están este, ahí rublo lo debe saber más que nosotros, eh, se va a llevar, que en el temario de beca 18, el año pasado vino, ¿No? La presión, la presentación fundamental de la habilidad, que está la jerárquica, la textual, la competencia, léxico, semántica, coherencia textual, inferencia, extrapolar, todo eso vino dentro del programa de beca 18. La aplicación y discusión y habilidad de modelos de ejercicios, Actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes. Y la retroalimentación luego de los cotejos de las respuestas, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer todo lo, el, el contexto del curso para luego pasarlo a hacer cotejos con respuestas, con, en este caso con la ayuda del docente, y luego vamos a hacer la retroalimentación. Muy bien, vamos a ir de la lectura trascendente y finalmente terminarlo en la lectura crítica, ¿correcto? Una lectura donde encontramos al final un significado y usamos esta palabrita que se llama la inteligencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos hace la inteligencia? Buscar un significado de cosas y ejercerla solamente en un contexto crítico y resumido. ¿No? A través de lo que quieren reflejar muchos autores. ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hija? Para pasar a los tipos textual. Todo bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué viene a hacer la tipología textual? Sirve sí como el objeto de estimular el razonamiento de los estudiantes, o sea, esto nos ayuda a poder, estimu estimula el arte del razonamiento. Los textos considerados en las pruebas de emisión, eh, ahí Ruth ha visto también, en el examen de beca 18 son tres. El texto mixto, el dialéctico y el texto en inglés. El texto en inglés no te tomaron, ¿no, Ruth? Eh, no, en inglés no había. Ya, eso es lo bueno que no había, mira. Pero entonces vamos a referirnos solamente a dos textos. Pero igual lo pongo por si acaso te pregunten. Entonces el texto mixto y el texto dialecto Entonces vamos a estudiar lo que es el texto mixto. ¿Ya? ¿Qué es el texto mixto? Mira, puedes ver aquí, este, Margot y Ruth, ustedes pueden ver ahí que hay una, bo una, una botella. ¿no? Pero esta botella tiene un carácter de una descripción. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver doble pico, ¿no? En las puntas. Y podemos ver así como una especie de puente hacia el otro. Ustedes cuando pasan por un puente ven como así como un aro agarran las dos puntas entonces mira, el texto mixto es aquel que conjuga una lectura de la imagen entonces tú vas a encontrar dentro de la de los, de los textos que te envía Beca 18 imágenes que tienen un contenido discontinuo y la imagen te hace referencia al cuadro podría ser también la imagen un cuadro gráfico estadístico como le pusieron en el examen a Ruth una infografía, una ilustración, una caricatura o una viñeta. Todo eso forma parte de un texto mixto. O sea, No necesariamente una botella, de como ves acá, de doble puente. Entonces te pueden tomar, recuerda nuevamente, ¿eh? una infografía, un gráfico estadístico, una imagen, de un contenido discontinuo, una ilustración o una caricatura o una viñeta. ¿Correcto? Entonces, en cualquiera de los casos, la comprensión del texto exige el razonamiento de la, de la información. Tú te su herramientas de la información, ya que esto nos ayuda a articular entre sí. El modo correcto de voltear este texto mixto es tener en cuenta la parte textual, de lo que quiere decir, y la imagen conforma una unidad, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ir a repasar, por ejemplo, este es un modelo de un texto mixto, ¿no? Y lo que podemos apreciar aquí a, a, a simple vista, es la, eh, que, por ejemplo, podemos ver, que esta es una mujer, ¿no? Una chica, este es su cabello, ahí eh, lo puedes ver, eh, tiene las siguientes enfermedades, ¿no? Irritación de la mucosa, cáncer de la faringe, bronquitis, asma, cáncer al pulmón, cáncer al estómago, pérdida de elasticidad de la piel, mayor riesgo de infertilidad. miren las mujeres, estamos hablando de las mujeres, adelanto de la edad y menopausa, acá está la parte de de una mujer, ¿no? Se pueden ver los pezones, todo ello, ¿no? La osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer de riñón, malformaciones cognitivas, aborto espontáneo, cáncer de cuello uterino, ahí, entonces tú ves esto, que esto de aquí viene a representar eh, un texto mixto. Ahora, la asociación dice tabaco-cáncer. El, el tabaco viene a ser la causa y ¿qué causa el tabaco? Cáncer, el efecto. Toda causa tiene efecto, según el principio de Newton, ¿no? Entonces, es una relación maestralizado que hace efecto, las neoplasias malignas donde la asociación que son comprobada por la cavidad oral, laringe, estómago, árbol respiratorio, vejiga, siendo posible la de un cáncer, páncreas, pelvis, renal, mamas, entre otros. ¿Qué ocasiona esto? el uso del tabaco. ¿No? A la referencia a los daños que debemos relacionar son múltiples pues afecta a la salud de la madre del feto por nacer incluso recién nacidos por ejemplo sa ese es sabido de los hijos de las mujeres fumadoras teniendo medio riesgo de mortalidad peritonal ya que unitiva atraviesa la barrera placentera y llega al feto en estado de desarrollo y luego a través de la leche materna. Como muchas de las manifestaciones de los tabaquismos se expresan clínicamente entre 20 y 25 años puede del consumo otra situación aunque poco conocida, es el tabaquismo y cáncer del cuello uterino, que pese a que la enfermedad venerea y causa la papiloma virus humano, BVH, el consumo de cigarrillos, actúa como confocado. Entonces, miren lo de acá, ¿no? Vamos al texto, ¿no? ya representamos la imagen, ya leímos el contenido, y ya vemos que el consumo del tabaco produce este tipo de enfermedades que se dan entre 20 a 30 años después de haberlo consumido. Y se presenta, por ejemplo, que si fuera en el caso de una mujer, podría hacerle daño al bebé. Entonces vamos a, re a resolver estas preguntas, mira Ruth. Y mira Ruth. ¿Cuál sería el tema central del texto mixto? Una vez que ya lo hemos leído y hemos visto qué causa por problemas del tabaco, ¿cuál crees tú que serían las respuestas, este, Margot y Ruth? La primera, ¿cuál sería la clave? ¿La A o la B? A ver, ¿qué dicen ustedes? Me lo pueden anotar aquí por por el por acá por mensaje ah ¿eh? ahí nos dice la a no tú Margot qué dices ahí uno dice la a tú Margot la B dice Margot muy bien, y la segunda ¿qué dicen? a ver Margot dice la segunda a ver ya tenemos ahí a Ruth que dice la A y Margot la B uh -huh. la segunda ¿cuál sería? veanlo bien, y si teniendo en cuenta la información textual es un conjunto sobre los males a las mujeres están expuestas por consumir tabaco, podemos inferir la posibilidad que sufren de cáncer del útero es baja. Exponen un serio riesgo a la pasear reproductiva. Me gustó la infografía, o sea, el texto, hablaba de la imagen, y la imagen hablaba de la A, ah, y está amargo, dice la B. Muy bien. Turut, la B. Vamos a ver quién acertó ya. Vamos a ver quién acertó. Vamos a ver las claves. ¡Tatatán! Muy bien. Ahí están las respuestas. La primera sería la A, y la segunda sería la B. Claro que la diferencia, pues, este, ya Ruth tiene experiencia, ¿no, cancha? <risa> Muy bien la B, dice, ¿no? Muy bien. Entonces ahí Ruth este, dio la clave la A. Margot dio la B en la, en la primera. Bueno, también poquito a poquito vamos a aprender la experiencia, ¿no? Y ya, ah, te habías dado cuenta que era la, la B, ¿no? En la segunda se acertaste este, Ruth. No, Ruth también acertó la, las dos, bueno, en realidad por la experiencia, ¿no? Y Margot aquí también la B. Pero justamente eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo de cómo es de ello, ¿no? De claro, el texto mixto de la imagen hablaba del tabaco, ¿no? Y las afecciones que producen en la mujer que ustedes hablan, ¿no? ¿Qué tipo de afecciones? Estaban toda la lista, ¿no? Y automáticamente el tema central del texto hablaba de eso. Entonces hay que buscar en el texto la parte principal de lo que quiere decir la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo, llegas a tu casa y dices, por ejemplo, los síntomas del COVID, ¿cuáles son? Son dolor de cabeza, mareos, pérdida de de ¿cómo se llama? Ya no respiras, te da los pulmones, te da neumonía, no te da ganas de comer, ¿No? Entonces podemos definirlo en, como un texto principal, las causas que produce el COVID 19 ¿No? Entonces a eso se refiere, ¿No? Eh, pero en este caso sería en las, afec las afecciones del COVID 19 dentro de la del hombre y la mujer, ¿No? Así es. Bueno, en el caso de presentar a eso un texto, ¿No? Entonces así va presentando, mira. vamos a pasar a la siguiente, ¿Ya? Vamos a leer del texto dialéctico, ¿Ya? Acá pueden ver a dos personas, ¿no? A Castillo y a, y a Keiko, cuando ustedes vean que discutían, ¿no? Y daban al público, ¿no? Vayan en Arequipa, justo fue, ¿no? Entonces, este tipo de texto presenta dos textos argumentativos. Cada uno da su parte, su argumento, y la otra chica también ven dando su argumento, ¿no? Y desciende de un torno a un tema particular, ¿no? Porque genera debate. Por eso es que dice se llama, los debates entre Castillo y Keiko, ¿no? Pero dan dos posiciones diferentes, ¿no? Manifestadas, cada uno da su posición y cada el otro. Entonces, ¿qué viene a hacer el interlocutor? En este caso, ustedes vienen a ser los que van a resumir lo que han dicho estas dos personas y lo van a debatir eh, dando un pensamiento crítico, ¿no? De lo que quiera que decir cada uno. Entonces, debe considerar ambos textos argumentativos. Se debe considerar tanto lo que dijo Castillo y lo que dijo Keiko, ya que están articulando temas suscitado en una discusión entre ellos pero no con nosotros, sea, ¿sí? Nosotros solamente sacamos en resumen lo que quisieron decir, a qué quisieron llegar. Y para ir al el tema del debate del texto dialéctico es capital comprender los argumentos ingrimidos en cada texto. Entonces, para ello, vamos a resumir aquí lo que cabe decir, ¿No? Miren, por ejemplo, ejemplo de texto dialéctico. Este es un texto dialéctico, ¿No es cierto, Margot de Ruth? Porque vemos dos hechos, dos casos diferentes. En el texto A, vamos a leerlo, ya dice para por sensi sensibilidad que suele suceder el argumento impertinente de la crueldad que se desaprueban dice de las riñas eh, gallísticas y cuando se pretende incluso prohibirla ya que se ignoran que el gallo de pelea se llama así porque el afán que tiene de pelear es con natural su impulso es de agresión es innata y como excede sí. a lo común este animal ostenta necesariamente extremadamente agresividad el gallo de pelea es acometedor y agresor notable, porque es genéticamente programado para hacerlo, ¿no? O sea, genéticamente nació así y está programado para hacerlo. Nadie le enseña a ser agresivo, viene así de fábrica. La suya, pues, es una agresividad innata, constitucional y irrenunciable. El etnólogo, o sea, un estudioso que estaba estudiando austraco, Inerus evil Evesdef, da fe de que, cuando afirma que los gallos de pelea criados en aislamiento combaten su propia sombra a falta de su rival. Intentan picotearse la cola y clavarse los espolones. Y dan ese intento vueltas alrededor de una manera que parece completamente absurda. Se pues he ha hecho un estudio aquí del animal, mira. Es una persona estudiosa, ¿no? una persona ignólogo. En el texto hoy ya se hace otra parte, ¿no? Ya mira, esta persona dice, ¿no? Como tema de argumentativo, dice. La domesticación ha conseguido modificar los distintos primigenios de un grupo de animales hasta lograr someterlos a la voluntad del hombre, o han perdido agresividad o lo han ganado. De esta manera, los animales domésticos han perdido espontaneidad en su conducta a cambio de tener asegurado un abrigo, entre todas otras cosas, que el hombre le provea a costa de su libertad, así la domesticaron y ha pretendido amansar absolutamente de carácter de los animales, suprimir sus instintos específicos y luchar y defensa si son naturales pero también en algunos casos han exagerado dichos impulsos naturales como lo han hecho con el gallo de pelea transformándolos en un animal agresivo a fin de divertirse generando económicamente en la suma del hombre mediante su cultura ha creado artificialmente el gallo de pelea. Entonces, dan un punto de vista crítico ¿no? Muy diferente a lo que el estudioso el etnólogo hace acerca del gallo de pelea que viene de fábrica mientras acá dicen que lo han creado artificialmente así en aislamiento para que el gallo de pelea pueda beneficiarse económicamente. Son dos textos distintos, ¿no? Que son textos dialécticos, ¿no? Entonces vamos a allá a la serie de preguntas, ¿ya? Muy bien, ahí viene la serie de preguntas. ¿A qué responderían ahí? El tema central del texto dialéctico, ¿cuál sería en el primero? Vamos a hablar del tema central, ¿ah? ¿eh? O sea, de qué habla de todo ello, ¿qué nos quiere decir ambos textos? ¿Cuál sería el tema central del texto dialéctico? Ahí pueden mencionar el mensaje si es la A o es la B. Bien, se empiezan ahí un poquito. Ahí pueden marcar ahí sus claves con paciencia, la no, ¿no? ¿ya? A ver, Ruth dice la B. Muy bien. Y Margot. La B también, muy bien. La segunda. La A nos dice a Ruth. Ruth nos dice la A, Margot, ¿tú? La B. La B, ok. Marca la hija, a ver. Margot. Muy bien. Entonces Ruth nos ha dicho la, la, la A, la segunda pregunta, y la B, ambas han dicho la, la primera, ¿no? Vamos a ver quién ganó ya. A ver. Vamos a ver ya. Vamos a ver las respuestas. Ahí está, Vete. Ahí, me pasé. Ahí está, ¿no? La primera sería la B, ¿ya? La primera es la B, como tal como la firmaron ahí Ruth y Margot. Y la segunda es la A, ¿no? A ver, Ruth nos dijo la A y Margot la B. Claro. Y ya, claro, nuevamente se ve la experiencia. Mira, lo que pasa es que el hombre visado, a domesticar la verde de la Corral, es posible que las peleas serían implausibles, ¿no? Claro. Entonces, a esa, justo este, a, a los chicos, ahí te comento, Margot, les envíe una lista de sinónimos. Y hablan de la palabra solllagado, sol, ¿no? Solallado. Entonces, estén ahí, por ejemplo, solallado tiene una forma de, de poder expresar lo que, lo que se quiere decir como significado, ¿no? O Entonces, sea, de esa forma lo podemos expresar mucho mejor, ¿no? Así es. Pero está bien, está bien para empezar el primer día. El primer día, ¿no? Para empezar bien, está bien, las preguntas. Y vamos este, a entrar al último texto que vamos a ver allá. ¿no?